Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión les doy la bienvenida al especial de Halloween voy a hablar de algunas películas para este evento, esta celebración tan popular a lo largo del mundo y que la verdad que, más allá de que al menos acá en Argentina es raro festejarla aunque con los años fue tomando su, su popularidad y se dejó de lado un poco ese prejuicio de, ah, esta fiesta yankee, que ni siquiera es de los Estados Unidos. Se empezó a festejar más y con eso posiblemente lo más destacado en un punto sea el cine. Porque uno de los géneros más populares dentro del cine es el género de terror. Y la verdad que hay un montón, un montón de películas de las que se pueden hablar en Halloween. Yo elegí cinco basándome en... Tratar de mezclar géneros u otras cuestiones para no quedarme solamente en el terror, o sea, no hablar de cinco películas que son las típicas películas de terror o las típicas películas de Halloween, e ir mezclando un poco las temáticas. No quiero spoilear cuáles son las películas de las que voy a hablar, aunque seguramente haga un video presentación de las películas próximas de las que voy a hablar en el podcast, no lo hice todavía al momento de estar grabando esto, posiblemente para cuando escuchen esto ya haya subido ese video de presentación que tengo pensado, no lo sé, así que no sé si es spoiler comentarle las próximas películas de las que voy a hablar en este especial o no. Pero bueno, voy a ir directo a la película de este episodio, no es spoiler, ya vieron la portada. Voy a hablar de Alien, obra maestra de la ciencia ficción, obra maestra, si ya venimos de Doom que fue lo último de lo que hablé en este podcast. Que no llega a Obra Maestra, pero está cerca. Igual creo que lo de Obra Maestra va con los años. Eh, por eso, a ver, alguien tiene, si no me equivoco, sacando cuentas rápido, 42-43 años. Su tiempo. Y Doom se estrenó hace una semana. Lo de Obra Maestra en una película lleva como mínimo sus... 10 años, más o menos, para mí no, personalmente, y bueno, eh, venimos de una gran película de ciencia ficción a esta belleza increíble que es Alien, que creía haberla visto, esto es muy loco, porque yo recordaba algunas imágenes de esta película, no sé si les pasa que por ahí no ven una película por completo la ven de a pedacitos, por ahí a veces enganchan en, en la tele un pedacito y se quedan mirándola, o por alguna razón ven alguna escena, y bueno, es como que ven de a pedacitos y piensan que vieron esa película, y nunca la vieron completa, no sé si les pasará, a mí me pasa, y me pasó con alguien yo creí haberla visto, no completa, pero en gran parte, y cuando la vi para grabar este episodio, me di cuenta de que no, de que muchas cosas no las recordaba, algunas otras sí. Y bueno, fue casi como verla por primera vez, lo cual en un punto está bueno. La verdad, este tipo de películas que ya tienen sus años y, y que son importantísimas en la cultura pop, eh, la verdad que es, es muy lindo verlas después de tantos años por primera vez, o casi por primera vez, eh, bueno, sin ir más lejos hace poco vi por primera vez volver al futuro Y bueno, tantas otras películas Que no he visto y que tengo que ver Como el vino Mientras más añejo mejor A veces dejar pasar el tiempo Con, con las películas En algunos casos está bueno y, y yendo a eso Envejeció muy bien Esta película Envejeció muy bien Yo me sigo sorprendiendo Me había pasado con Star Wars la original, no me acuerdo con cuál más me pasó ahora, pero la que más recuerdo es Star Wars. Creo que Odisea en el espacio y alguna más me maravillaba, me maravillaba. Bueno, alguien por momentos me recordó Odisea en el espacio, en este lugar en el que hablan con, con la madre, con madre, en, en la nave Nostromo. Me hizo recordar un poco a Odisea, eh, pero es increíble ese tipo de películas. Al menos estas que nombré, y Alien, obviamente Lo bien que aguantaron el paso del tiempo Estamos hablando de películas de los años 70, 60, creo que eso Odisea Los efectos, es impresionante Es impresionante que películas de ahora, 2000, 2010, 2020 Tengan efectos malos o sea, malos con ganas, y estas películas que para la época no tenían las herramientas suficientes como para tener grandes efectos visuales, se la banquen todavía con 40, 50 años de longevidades. Es espectacular, la verdad que es genial y me encanta. El efecto práctico es, es maravilloso, el uso de efectos prácticos la verdad que que es algo que, que me encanta. Así como en Dune, hablé de tratar de utilizar la mayor cantidad de espacios naturales para filmar, el intentar utilizar la mayor cantidad de efectos prácticos, el diseño de producción, la ambientación, todo lo más real posible, construir escenarios para la película exclusivamente, bueno, hay una parte en Alien que es dentro de la nave, cuando llegan a este planeta, del que reciben la señal, que ven como... Esta escultura, esta especie de, no sé cómo llamarlo, en la que está una persona, su forma de esqueleto, sentada, que es donde llegan a ver esto y, y descubren después los huevos. Esa escenografía se creó para la película, pero nada más para esa partecita en la que aparece, o sea, aparece muy poco en la película y de hecho no querían que apareciera porque iba a aumentar el presupuesto, pero se pudo lograr y apareció, o sea, aparece muy poco, muy poco, pero aparece, y eso, ese amor por querer que todo salga lo más perfecto posible, que todo esté tan cuidado, que todo tenga su simbolismo, que todo esté hecho a detalle, y, y también eso me, me encanta, me encanta. Otro detalle también, el de los espejos en los pasillos. En algunas escenas de los pasillos, obviamente sin que los personajes corrieran, porque si no se iban a llevar puestos los espejos. Pero creo que en el principio se muestra un pasillo muy largo. Y ahí hay un espejo. Para crear la ilusión de que el pasillo es inmenso. Como la nave misma. Ese tipo de, de detalles. Y ya me voy a ir metiendo más adelante en los aspectos positivos. Con más de estas cositas. La verdad que nada me, me encantan para la película son geniales y repito envejecieron este tipo de, de detalles este tipo de aspectos en Alien muy bien muy bien la verdad que es una película increíble increíble eh, el manejo de tensión que tiene esta película el, el suspenso lo, lo bien que se maneja y esa técnica tiburón De mostrar poco al monstruo, a la amenaza En el caso de, de tiburón, bueno, el tiburón obviamente Y en este caso el alien, el xenomorfo eh, Mostrarlo poco, poco, aparece muy poco De hecho creo que hay dos momentos en los que se ve al xenomorfo De cuerpo completo y con claridad Después todo está hecho como para que sea bastante confundible con la nave, de hecho eso es un aspecto también espectacular, que la nave se confunda con, con el alien, que el alien se camufle por la oscuridad, por las luces, en un momento parpadean las luces cerca del final cuando Ripley está corriendo y es una locura, es como, ¿dónde va a aparecer? ¿dónde va a aparecer este alien? Estás ahí esperando a que salte o algo Y eso, eso se maneja perfecto O sea, todo, todo ese tema de, de manejar la tensión A lo largo de, de toda la película Y con el alien, como les menciono Apareciendo nada O sea, prácticamente nada Es más esa tensión creada Por ese miedo a que aparezca el alien, el monstruo en cualquier momento que al verlo. O sea, sí, te asustas cuando lo ves, pero es más esa tensión generada al esperar que aparezca que, que da más miedo y la verdad que, que eso está genial. La verdad que una película maravillosa para Halloween viene genial. Hay unos muy buenos sustos, la verdad que es una muy buena película para estas fechas. Y bueno, con esta película decidí abrir este especial de Halloween. En realidad fue porque no me decidía en qué orden ubicar las películas, así que fue por orden alfabético. Y la primera, obviamente, es Alien. Voy a entrar con spoilers. La película tiene cuarenta y pico de años. Creo que la mayoría ya vio esta película, así que se van a poder quedar tranquilamente. Pero bueno, el aviso de spoilers está por si no la vieron, si no la vieron vayan a verla que está muy buena, la van a tener que conseguir por ahí porque no está en ninguna de las plataformas, de hecho, sé que hay una versión original y una versión del director, de Ridley Scott, el famoso corte del director, y no sé cuál vi, <ríe> no sé si vi la versión original o la versión del director, sé que no hay muchos cambios, no es una cosa loca a, a los Snyder Cut, que hay un montón de metraje afuera, eran algunos detalles que ni siquiera eh, cambiaban la historia eh, la verdad pero bueno no sé bien cuál vi. sea cual sea me gustó me encantó vendrá con spoilers voy a seguir con este método que apliqué en doom de primero comentar un poquito la historia de la película y después ir directo a los puntos negativos y los puntos positivos de la película la historia nos cuenta sobre la tripulación de la nave espacial de transporte comercial Nostromo, que estaba volviendo a la Tierra después de realizar sus tareas, con todos sus pasajeros en sueño criogénico, y Madre, que es, digamos, como esta central dentro de, de la nave, los despierta. La idea era que se despierten llegando a la Tierra. pero se dan cuenta de que estaban bastante lejos, de hecho estaban fuera del sistema solar, entonces se preguntan, ¿para qué carajo nos despertaron si todavía no llegamos a la Tierra? Y se dan cuenta de que madre los despertó porque recibió una transmisión de origen desconocido de un planeta cercano y la interpretó esa transmisión, ese mensaje, como una llamada de auxilio. Entonces por protocolos, más allá de ser una nave comercial Con una tripulación dedicada a eso Tienen que ir a investigar como mínimo para ver qué es lo que había pasado Obviamente todo sale mal Esta película es una cadena de malas decisiones, básicamente eh, Obviamente todo orquestado por el villano de la película que no es el xenomorfo, que no es el alien Sino Ash, que tampoco es de pueblo paleta Ash solamente Que es un androide, todavía no lo sabemos Se descubre más adelante Pero él tenía una misión aparte Él por izquierda tenía que hacer otras cositas Y obviamente sus intereses Chocaban con el resto de la tripulación, así que no les iba a comentar nada de esto, entonces todo en silencio, calladito, fue orquestando su plan, convenciendo al resto de la tripulación a lo largo de la película para hacer ciertas cosas. Por eso es una toma de malas decisiones, porque en un momento Dallas confía en él para llevar el espécimen a la tierra y Ripley le dice a Dallas, estás loco. No nos vamos a llevar esto, matalo ahora Si lo hubiera matado se terminaba y todo Pero no También un poquito antes, Ripley era la encargada de dejar entrar A las personas que habían explorado el planeta Y como una de esas personas estaba contaminada Que era Kane Que lo atrapó el Face facehugger Este conocido bichito Que sale de los huevos Y que parece como una araña Y que te salta en la cara y ahí te deposita, digamos, el el alien en el cuerpo, para incubarlo, y dijo, no, vos estás loco, a Dallas, como yo no lo voy a dejar entrar a este pibe, después nos contagiamos todo, COVID-48, vos estás loco, no lo voy a dejar entrar, tiene un bicho adentro, pero ahí Ash se mete y hace entrar a Dallas y a Lambert, que eran las dos personas que habían ido con Kane, quien estaba ya con el facehugger en su carita una toma de malas decisiones a lo largo de la película, que la verdad no están mal porque en un punto están orquestadas por este verdadero villano que es Ash, que básicamente tenía la misión, el encargo de llevar con vida al alien, al espécimen, al bicho, al xenomorfo, como lo quieran llamar, y el resto que se joda, o sea, básicamente la misión era llevar un bicho a la tierra porque lo querían utilizar. Y bueno, el resto de las prioridades en la nave no importaban. Básicamente, si se morían todos, en un momento se descubre esto, un poco tarde porque ya había muerto la mitad de la tribulación. Eso igual en un punto me gustó mucho, porque si se hubieran enterado antes, eran muchas personas contra Ash. Que está bien, tenía mucha fuerza por lo que vimos al ser un androide. Pero bueno, eran muchas personas contra Ash, si se hubieran enterado antes de su plan malévolo, bueno, podían hacer algo pero ya en ese momento no, no quedaban muchas personas vivas me gustó mucho la escena en la que muere Ash, y cuando revive ese momento estuvo genial, volviendo a los efectos prácticos, cuando le acomodan la cabeza en la mesa y obviamente están manejando una cabeza de utilería, pero hace como ese pequeño cambio para que aparezca la cabeza del actor sobre la mesa. Es genial. Creo que hasta se nota el cambio, si prestan atención, pero está perfecto. O sea, no, 10 de 10. Genial. Y bueno, todos van a morir eventualmente. Menos replay. Genial replay. Genial. De hecho estaba leyendo en algunas curiosidades sobre la película que Tom Skerritt, que interpretó a Dallas y John Hart Que interpretó a Kane Eran como los protagonistas principales En un punto Y de hecho sí, si vemos la historia Vienen como protagonistas principales De hecho Kane Si prestan atención a este detalle Es el primero que despierta del sueño criogénico Y es el que primero muere Y además trae al alien Poético todo Porque el primero que despierta Es el que despierta a la bestia oh, qué lindo Qué lindo Ridley Scott. Pero bueno, ellos están como los protagonistas y mueren al toque. Kane es el primero y Dallas creo que es el segundo, si no me equivoco. Creo que es el segundo, sí. Después de, de Brett. Pobre Brett, me dio una pena. Eso estuvo muy bueno. Y ahí Ripley queda como la protagonista y la líder en cierto punto. Que siempre lo fue, o sea, en un punto también desde el comienzo. Siempre estuvo bien plantada. Hay una escena genial, maravillosa. Que creo que ya quedaban cuatro. Si sí, quedaban cuatro, quedaba Ash, el forro de Ash, Ripley, Lambert y Parker. Y ahí están viendo qué es lo que pueden hacer. Porque ya muchas opciones no le quedaban. Se habían muerto varios. Entonces, bueno, decían más o menos lo que podían hacer. Parker se va a buscar algo. No recuerdo bien qué. Ripley medio que discute con ash y ash se toma el palo de ahí y quedan nada más Ripley y lambert lambert estaba cagada llorando no quería saber nada eh, se quería ir en una nave ripley le dice no vamos a entrar todos no importa le dice lambert hagamos ti y vemos quién entra yo no quiero saber más nada con todo esto de la cacería que en un punto era imposible porque era imposible cazar a este bicho y esa escena, o sea, primero la cámara nos muestra a Ripley, serena, tranquila, pensando, bueno, este plan va a funcionar. O sea, en su cabeza, no diciéndolo, pero esa cara, ese temple, tranquila, completamente. La mira, con los ojitos, a Lambert, y la cámara nos muestra a Lambert en primer plano. Lambert temblando, transpirando con esos ojos que estaban... Llenos de miedo, nada espectacular, espectacular. Soy Lambert 100%, claramente. De hecho, era el primero que moría. Si yo estaba en esa, en esa nave, era el primero en morir. Sacando a Kane, porque yo no hacía ni en pedo lo que hizo Kane, de acercarse hacia el huevo, ni siquiera de meterme en la nave, ni en pedo. Pero era el segundo o el tercero, tranquilamente. Eh, no, no soy bueno jugando a las escondidas No soy bueno jugando a esos juegos de perseguir Y menos ahí en la oscuridad Así que, nada Iba a ser comida para, para el querido Xenomorfo Xenomorfo interpretado por Hay que nombrarlo Bolashi Badejo Que era un actor Creo que falleció No quiero dar una falsa data Pero estoy casi seguro de que hace poco falleció Él estaba dentro del traje del Alien Sí, murió hace algunos años, en 1992. Y medía dos metros ocho, claro, era bastante alto y para el traje del alien quedaba genial. Le da una, le da un realismo al xenomorfo que la verdad que genial, la verdad muy muy bueno todo eso y la aparición del alien que es con Brett, que es el primero que muere, sacando a Kane que fue quien le dio vida al alien en algún punto. Es espectacular, esa escena de Brett buscando al Michi, buscando a Jones, y metiéndose... Yo estaba con la cara medio tapada, porque sabía que iba a aparecer el alien, pero no recordaba bien en qué momento. Y estaba con un miedo, con un miedo, no, no sabía cuándo iba a aparecer. Y Brett estaba como tranquilo, pero no. Yo ni en pedo me meto ahí, pero ni en pedo. Y cuando aparece y, y lo mata o sea la aparición del alien, primero de perfil viendo su, su cabeza eh, después un poco del cuerpo no completo pero mostrando lo que es el monstruo la magnitud del alien o sea espectacular una de las apariciones eh, más icónicas y de las mejores de la historia del cine así o sea, apariciones de de lo que sea. De un personaje, de un monstruo, de... No sé. De, debe ser de los momentos más icónicos del cine y de los mejores que vi. La verdad que esa aparición es, es genial. Y el misterio. O sea, se sigue jugando igualmente con el misterio de... Bueno, lo vamos a mostrar poco. Eh, y después de eso, Parker mencionando que es gigante, que cómo lo van a atrapar. O sea al espectador le da más miedo porque hay mucho misterio, entonces piensen que para las personas que vieron por primera vez esta película en su momento sin saber nada de, del monstruo, de, del alien, esa era la primera imagen de, del alien que tenían, o sea era la primera vez que veían al xenomorfo y nada más, y después tener que seguir con la película esperando a que aparezca, nada. Genial, la verdad, genial. Después de eso, después de que Kane es atacado por el facehugger y que termina incubando al alien que sale del pecho, que se escapa y se convierte rápidamente en este xenomorfo gigante, la tripulación tiene que matarla. Y ahí es donde la tripulación va a ir muriendo poco a poco. Volviendo a la atención, ahí es donde se maneja muy bien, porque al no ver mucho al alien en toda la película y estar casi todo el tiempo con la tripulación, viendo lo que hacen, viendo lo que deciden caminando entre los pasillos con las linternas, en un par de momentos el gato que asusta ahí asustó más el gato que el alien todo eso, genial y la escena del pecho conocida escena que de hecho lo que voy a contar ya lo deben saber, pero bueno lo voy a contar igualmente por si alguien no lo sabe e igualmente el dato es interesante para comentarlo de que esa escena además de ser también icónica fue una escena preparada por Ridley Scott para que el resto de las personas exceptuando a John Hart que interpretaba a Kane no supieran lo que iba a pasar o sea nadie ahí sabía que iba a salir este alien del pecho de Kane. Si sí sabían que iba a convulsionar y que iba a tener como estos movimientos eh, raros, pero no que iba a salir el alien. Entonces cuando sale, las expresiones en las caras son reales. Más reales que nunca. Y la expresión de Lambert, es más, creo que es a la que más sangre le, le cayó encima. 100% Lambert, yo si soy un personaje soy Lambert, que aguantó bastante ¿eh? en la película. Pero genial, esa escena es, es genial. Y me dio mucha risa después como se escapó el alien. <risa> eh, me dio más risa que miedo, pero la verdad que, que esa escena es, es espectacular. La película, básicamente, la hora de película que quedaba, porque recién a la hora, a la primera hora de película, aparece el alien en esta escena que les comentaba de Brett. Y el resto de la película básicamente se trata sobre... Eliminar a esta amenaza Que la eliminan de cierta manera Ripley lo termina venciendo al xenomorfo Y el resto de los pasajeros Bueno, mueren Seis pasajeros mueren Que de hecho el título en español de la película Era Alien, el octavo pasajero Justamente haciendo referencia al xenomorfo Igual está mal porque no contaron al gato Debería ser el noveno pasajero y de hecho le dan importancia al gato, porque aparece bastante, para ser un gato, simplemente, y, y Replay se preocupa por él en un momento para poder salvarlo, así que mal ahí, mal ahí que no lo contaron al gatito. De hecho, estaba buscando en internet para averiguar si Jones, Jonesy, el gato de, de Alien, tenía un nombre, porque vieron que cuando utilizan Animales reales, no animales generados por computadora Como los perros horripilantes de Cruella eh, Tienen nombres, obviamente Tienen nombres reales más allá del nombre de ficción De hecho a veces para un solo personaje animal En una película o una serie se usan varios Entonces hay varios animales ahí Pero no encuentro, no encuentro el nombre verdadero Si es que lo tenía, no lo encuentro en ningún lado Pero lo loco es que me encontré con que tiene su libro, o sea el gato tiene su propio libro sobre su aparición en, en esta película, fantástico la verdad, me encanta. Yendo a los puntos negativos y a los puntos positivos de esta película, el único punto negativo que realmente le, le encontré a esta película fue el final, lo sentí raro, un poco anticlimático de cómo venía la película, como que la amenaza fue tan grande, todo tan todo tan difícil, no podían eliminarlo, no podían encontrarlo Y estaba ahí escondido en la nave en la que se fue Ripley y simplemente lo tiró al espacio Porque no llegó a atacar y nada Lo sentí raro, lo sentí como fuera de lugar Me, me hubiera gustado otro tipo de final, incluso si Ripley lo eliminaba cuando todavía estaba en la nave Nostromo, me hubiera gustado más, y ya después replay yéndose. Me, me pareció eh, por ahí lo único negativo dentro de la película, porque después el resto la verdad que todo positivo, ya hablé de algunos aspectos, un poco más en detalle, entre lo positivo, el manejo de las luces y de los espacios, algo que ya comenté, pero bueno... Justamente una escena en la que Ripley ya sobre el final está corriendo y las luces se apagan y se prenden, está todo titilando Ese humo que va saliendo por, por los pasillos, esa incertidumbre de no saber en qué momento puede aparecer Porque está todo oscuro, la nave tiene formas parecidas a las del de xenomorfo De hecho cuando en el final el xenomorfo está dentro de la nave en la que Ripley se escapó Ripley se confunde la cabeza de, del xenomorfo como si fuera parte de la nave, hasta yo me asusté cuando sale el brazo del alien de un salto para atrás, eh, está todo muy bien, o sea todo el aspecto visual en general y del diseño de producción y de la ambientación, los efectos prácticos, los pasillos, la nave en general, esa sensación de que la nave es gigantesca, la verdad que está todo perfecto, uno de los puntos posiblemente más importantes junto con, con la atención de la película que van de la mano, porque gracias a esa ambientación tan genial, la atención dentro de la película se, se puede manejar muy muy bien y, y la verdad que son dos puntos para destacar muy muy buenos. Algo que ya también mencioné, el poco tiempo en batalla de, del Alien, porque al no aparecer prácticamente nada, genera más miedo, genera más, más tensión, más suspenso al espectador por no saber en qué momento va a aparecer cuando el resto de la tripulación va a cazarlo y no sabe si va a aparecer por la espalda, no sabe si va a aparecer de frente como le aparece a, a Dallas cuando está intentando matarlo... Eh, no sabes nada, es toda incertidumbre y la verdad que eso es genial. El poco tiempo en pantalla de, del Alien realmente es uno de los puntos más positivos, porque no termina siendo el protagonista de la película, más allá de que la película lleva su nombre. Es la gran amenaza entre las sombras, siempre entre las sombras y eso la verdad que, que me encantó. Lo mencioné también anteriormente, pero... Lo puse incluso entre los puntos positivos, lo anoté ahí, la escena de la primera muerte, la de Brett, 10 de 10, de hecho anoté eso, 10 de 10 y la primera aparición de lim magnífico. El plot twist me gustó, estuvo bien, repito, si se hubieran enterado antes de las intenciones que tenía Ash, era otra la historia, pero bueno. Por algo la historia es así. Entonces está bien el momento elegido y toda esa discusión y toda esa pelea con Ash entre Ripley y después cuando entra Parker, eh, cuando le saca la cabeza. Así que ese girito en la historia estuvo bien, muy bien. Y el otro gran punto positivo de esta película son los personajes. La verdad que, bueno, Ripley, Siwen y Weaver, genia total. De hecho... No quiero spoilear futuros episodios de este podcast, no hablo de los episodios dedicados al especial de Halloween, yendo más para noviembre. Ya voy a hablar nuevamente de una película, o un par, por lo que estoy viendo. Mira estuvo en esta película, en las que estuvo sí, bueno, Weaver. Tiro ahí la pista, nada más, para que se vayan preparando, nada más. Genia, genia total, genia, genia, genia, y más genia... Y la verdad que Ripley, si he hablado de escenas icónicas en esta película, el xenomorfo, icónico en la historia del cine, uno de los monstruos más icónicos, como no hablar de Ripley, icónico personaje, una de las heroínas más importantes, eh, la verdad, de la historia del cine y, y en esta película está genial, o sea, genial. Todo lo que hace el personaje me encanta El resto de los personajes también están bien Van a lo suyo Básicamente, cada uno con su carácter Cada uno con sus decisiones Van a lo suyo y está perfecto Dallas, que es esta persona Con buenas intenciones Pero que por ahí eh, No tiene las mejores Decisiones para tomar Parker, que es un poco Esta persona cansada de ese laburo Que tiene, pero Que... Hace lo que tiene que hacer y se pone los pantalones, por decirlo de alguna manera El traidor, Ash Que la jugó calladito toda la película Y logró en un punto, hasta cierto punto, su misión Ripley como la gran heroína El personaje que tiene miedo, pero que sobrevivió bastante Que me representa, Lambert, claramente El que estaba ahí para morir, Kane, que le dio vida al alien Pobre Beret, me da pena ver it. el gatito, muy lindo, no me olvide de nadie creo, pero muy bien todos, la verdad que cada uno en lo suyo y con su aparición en pantalla, con su tiempito en pantalla, la verdad que, que muy bien. Así que para destacar los personajes en esta película, además de Ripley que obviamente es la más icónica dentro de, de esta película. Bueno, hasta acá esta reseña de Alien, para empezar con este especial de Halloween mi calificación es de 9.5 sobre 10 una muy muy buena película me pueden seguir en Instagram después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en Youtube donde están los episodios subidos al canal en formato de video en las descripciones de Spotify y de Youtube están todas las redes sociales igualmente y de hecho en la biografía de Instagram Linktree con todos los links. Tengo que agregar el de Leatherbox porque me acordé hoy cuando mencionaba esto de que tenía la idea de que había visto a alguien y me di cuenta viendo la película de que no, que no la había visto tanto como me imaginaba y eso lo puse justamente en mi reseña de Leatherbox así que voy a agregar rocks ahí a la descripción de Spotify, de YouTube, a los links que están en Instagram para que puedan seguirme también si quieren. Me voy a despedir con una canción en la que pensé mucho durante la película. Ya he mencionado varias veces a Jorge de Te lo resumo, si no más. Me gustan mucho sus videos y hay uno en el que habla de todas las películas de Alien y utiliza una canción que es muy buena. Y voy a cerrar con esa canción en homenaje a Jorge de los resumos y no más, en homenaje a ese video. Así que espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.